Queridos amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con fundadores y VC's de Latinoamérica, las personas que están cambiando la región a través de la tecnología. El día de hoy, mi invitada, estoy muy contento de tenerla, Julian Botti es Hit kit eh, Startup of Atlatzi. Eh, ahorita ella va a platicar un poco más acerca de eso. Déjenme decirles una descripción que tomé de su LinkedIn. Eh, es generalista, Tech and Startup Community Boulder en Latinoamérica. Más de siete años de experiencia en ventas, desarrollo comercial, B2B gobierno. Eh, ha estado en más de 20 países, qué maravilla y qué envidia. Eh, en cuatro países, pues, ha hecho negocios, Estados Unidos, Colombia, Perú y México. Tiene una actitud emprendedora y cree en el poder de la educación empresarial para dar forma al futuro. ¿Te describo bien? ¿Te estoy describiendo bien, Julián? Sí, muy bien. Si sí, puedo, como empresarial no es la palabra que me gustaba, pero emprendedor tal vez. Pero si no, perfecto. Y déjame describir rapidito también Platzi. Platzi es una plataforma de educación en línea eficaz. que ofrece clases de marketing, aprendizaje de codificación, negocios, diseño. Imparte cursos. Eh, de una tasa muy alta de personas que terminan estos cursos como del 80%, más de 100.000 estudiantes en todo el mundo. Sus clases se transmiten en vivo, se graban con colaboraciones en tiempo real entre estudiantes y líderes de la industria como maestros. Platzi la está rompiendo, Platzi. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo están en Platzi? ¿Cómo, ¿Cómo está todo con ustedes? Ah, está, está fascinante. como Platzi es un, es un ecosistema por sí mismo tanto a nivel interno que a nivel externo con nuestra comunidad de estudiantes, de empresas con quien trabajamos. Y, y creo que en 2020 estamos en un momento muy interesante, ¿correcto? Porque Placia empezó hace ya un par de años y de verdad al inicio, eh, bueno, a todos cuando digamos que hacemos empresas de educación, les parece muy lindo. Pero muchos pensaron, ah, que okay, esto es eh, difícil de escalar y bueno, la educación como modelo de negocio, no sé. Y creo que 2021 con el tema de la pandemia, donde el mundo se volvió como desesperado para encontrar cómo continuar a enseñar a los niños, a los adolescentes, pero también a nivel de del trabajo, cómo eh, poder hacer que la gente que no tenía... Tanto el conocimiento digital puede como estudiar, porque el mundo se vuelve digital y puede entonces encontrar un trabajo correcto. También fue un tema muy importante eh, que llevó el COVID. Y entonces esto es lo que Platzi hace desde años, es una visión que tenemos desde hace tiempo y, y ahora con los IPO de empresas como Duolingo, eh, eh, con todo el crecimiento de grandes empresas de educación en la India, con y en fin, creo que la gente eh, ve todo el poder de transformación y de impacto y también de, de retorno que podemos tener en, en empresas de educación y así es. El presente y el futuro de Platzi, tú estás... a a, a cargo, a, al frente de esto del Demo Day, de las startups y de cómo introducirlas y de cómo moverlas, so, pero sobre todo de cómo hacerlas crecer. ¿Cómo les fue en el Demo Day que cerró hace una semana o algo así? Sí, hace cuatro días. <risas> eh, mira, muy bien. Eh, es verdad, en Platzi, eh, me encargo de Platzi Startup, eh, que es la pregunta, el objetivo es, ¿cómo apoyamos todos nuestros estudiantes que quieren hacer una startup o que ya tienen una startup, a poder eh, caminar en su ruta de emprendedores, de emprendedoras, y, y escalar eh, startups que, que van a tener un impacto y, y, y un return, ¿correcto? Yeah. Entonces, para eso tenemos como mucho contenido, muchos cursos en nuestra escuela de startup, donde enseñan muchos emprendedores y emprendedoras la, de la región. Entonces, nos gusta decir que Platzi Startup es hecho por entrepreneur, por entrepreneur. <risa> Em, um, y, ah. Um... Y entonces, como eh, seleccionamos dos o tres veces al año, las que tienen más potencial para capacitarlas de manera un poco más intensa a través sí. del programa eh, Platzi Startup Demo Day. Eh, justo la semana pasada, durante la PlatziConf, que es la conferencia más grande que tenemos para nuestra comunidad, eh, donde hablamos de tecnología, de marketing digital, de diseño gráfico, eh, UX Design y Startup, hicimos la final. Y este año, por la primera vez, ganó una startup de Argentina Flevo, que también sí. es el tema de educación, tiene esta visión de ser la fintech de la educación entonces de financiar sí. a los estudiantes en fin, y, y creo que lo que es interesante es que de verdad la comunidad de emprendedores y emprendedoras está en, por todos los lugares, ganaron Startup de Argentina este año pero también de México el último batch Chile el tercer en 2020, entonces como eh, eso significa que hay talento por todos los lugares en la sí, región vamos en todos lados, eh, de hecho un de las finalistas esta vez estaba de Guatemala, entonces creo que el potencial de la región es muy interesante, Obvio que después las oportunidades y los recursos no son los mismos por todos los mercados. Y creo, aquí, creo que aquí es un superpoder de Platzi que por la tecnología uh, logra llegar a, a casi cualquier una y cualquier un, um, mientras a resolver el, el problema en algunos casos de connectivity y, okay. y calar el impacto. Y, y así es. Entonces, ahí estamos. Ya tenemos más de... 25 startups que le, que le un millones de dólares eh, en los 18 meses después del de programa. Eh, okay. 15 y más que entraron a Waikoubine y Combinator. Entonces, un, un track record que es muy interesante. Y ahí continuamos. ¿Por qué es importante? Porque las startups son el motor de la economía y de la transición en Latinoamérica, como lo dijiste. Pero cuentan, por ejemplo, estos de Felbo, de Argentina, Afin, de también de, de, de Guatemala, son esas, bueno, de las diferentes startups que estuvieron viendo en el demo de ahí. ¿Realmente qué ves? ¿Ves el equipo? ¿Ves al founder? ¿Ves al mercado? ¿Ves la idea? ¿Ves la tecnología? ¿Ves un todo? ¿Realmente qué está, qué está viendo? O sea, tú, el Freddy Vega. ¿El consejo? No sé quién. ¿qué, ¿Qué están viendo? Muy buena pregunta y um, son startups en época temprana. Entonces, de cualquier manera, ¿no? mismo si vemos cosas, es una apuesta. Y podemos, a veces, como ver las cosas raras, o oh, no sé. Entonces, esto también hay que ser de acuerdo con eso cuando trabaja con startups en empaqueta temprana o cuando invierten, es que es una apuesta al futuro. Entonces, lo que intentamos ver es cuál es el futuro que hay detrás de este, de esta startup. Y para evaluar un poco el potencial de un futuro exitoso, miramos el equipo eh, a la experiencia que ya tienen, a, si ya trabajaron juntos qué han logrado, cuál tipo de proyecto han hecho. Eh, si tienen la humildad también, porque como trabajamos de la mano con ellos, tienen que estar abiertos a trabajar con nosotros, a recibir feedback, a dar feedback a los demás, en fin. Miramos el producto, obvio, porque con un producto malo que no funciona, no vamos muy lejos, ¿ok? Y, y, y miramos también eh, si ya tienen alguna extracción, porque al final la extracción valida muchas veces si el equipo y el producto están funcionando. En, en este tema, de, en este podcast, por ejemplo, en esto que hacemos, en estas entrevistas, han venido poquitas mujeres, no han, no han venido tantas. Yo quiero más mujeres, yo quiero discutir con mujeres, saber qué está pasando y qué están pensando. Porque quieras o no, este mundo de las startups, de los VC sigue, sigue muy machista, sigue... No, no está bien. O sea, esto tiene que estar mucho más equilibrado en, en todo. Eh, platícame de este Demo Day también, que tienes la experiencia súper fresca. ¿Cuántas chicas hubo? ¿Tiene que haber más chicas? Cuéntame esta participación de las mujeres en todo esto que está sucediendo. Bueno, primero no te preocupes, o si te preocupes no es solamente el mundo tech que está machista, pero el mundo todo, creo. Entonces ahí tenemos todos que meternos y ir aprendiendo y... Y me revelé rápido, porque como lo, lo, diga Hillary Clinton, las mujeres, es eh, is the most uh, untaped potential and opportunity. Entonces, si queremos como tener mucho más impacto, eh, en la sociedad, pero también en la economía, hay que, hay que saber cómo, cómo revalorizar la, las mujeres. Sí. Eh, y, y, en, eh, mira, en Platzi Startup, eh, en este último, este último cohort, Uh -huh. recibimos eh, eh, bastantes aplicaciones y eh, el 30% fueron negocios de mujeres. No es suficiente, ah, pero sí. comparando a, a, a los demás, ya es un número que está interesante y más que todo, comparando a, a, a la historia de Platzi, que va creciendo. Entonces ahí nosotros vamos paso a paso. Cada año tenemos que tener más mujeres que aplican. Eso es es un de nuestro eh, objetivo EKPI. Eh, y, y de luego de las startups que que llegaron a ser semifinalistas fue eh, un 40% eh, de las empresas cofundada por mujeres y el 60% por hombres. Entonces la, las mujeres o startups cofundada por mujeres y llegaron lejos dentro del proceso eh, y no porque tenía una mujer que, que fa, favorizamos esto, pero porque de verdad como eh, esto llega a equipos que tienen diversidad, eh, eh, son uh, uh, visión um, eh, complementaria y el potencial está, está, del equipo estaba súper, súper bueno. ¿De, ¿De qué hablas con tus founders, Julien, Cuando ya tienes a estos, por ejemplo, de Felbo, ¿de qué cu cada cuánto los hablas? ¿De qué, qué KPIs revisas junto con ellos? ¿De qué hablas con ellos? Hablamos de varias cosas. Bueno, durante, eh, generalmente, lo que hablamos con ellos durante el programa es en qué enfocarse. Entonces enseñamos temas como la métrica estrella del norte, eh, tema de eh, OKRs, en fin, para que ellos saben dónde priorizar y en qué enfocarse. Eh, luego eh, también hablamos mucho mucho de eh, el user experience, eh, experimento del usuario, eh, experiencia del usuario. Um, y, y, y, y de algunos conceptos importantes del de lado de producto. Entonces, ahí está esa, esta charla también que viene. Eh, aquí a algunos de mis eh, colegas del equipo de Platzi me apoyan un montón, que son mucho más expertos que yo. Y sí. uh, el tema de fundraising, que es una pregunta muy importante. Cómo, cómo relacionarte con inversores, cómo hablar con ellos, cómo comunicarte. Y creo que aquí falta, es esto que nos falta todavía en Latinoamérica, es que, cómo, primero, saber los términos importantes. Pitch, term sheet, eh, grow. Entonces, todo este tema que a veces no sabemos de qué hablamos. Entonces, enseñamos a esto uh, y, um, y, y, y, y luego ya ayuda a tener como un mejor understanding de lo que pasa. Entonces, esto es más como las conversas general que tenemos con todas y tal. Y luego los emprendedores me pueden buscar para, para charlar de cualquier tema. Okay. Y te voy a decir que muchas veces es como, oye, tengo una decisión difícil de tomar, eh, será que voy a hacer la buena decisión eh, y, y son como, ah, es que ahora no tenemos, no estamos creciendo la plata no llega es difícil cerrar los deals B2B eh, en, en tiempo corto y entonces el cash flow está duro y entonces es como más tema de preocupación muchas veces y, y de decir ok, como eh, ellos buscan como alguien, un aliado que, que puede ayudar, no necesariamente <coughs> Tomar la decisión pero decir, oye, sí, lo que estás haciendo es duro y, y lo que es duro, hay un impacto, hay algo muy importante atrás, pero relativizar, ahí vamos juntos y, y el más importante para que el negocio vaya adelante es que tú como persona, como founder, seas bien. como El tema de mental health creo que lo hemos eh, dejado de lado por mucho tiempo y que, que ahora más que todo en un contexto de mucha incertidumbre, eh, por la pandemia, por los cambios, eh, es algo que, que estamos trabajando muchísimo. Uh, y además no es fácil, ser, es fácil de ser founder ahora, por un lado, porque hay un interés, hay capital, pero por otro lado, no es fácil porque. Hay capital cuando tienes acceso a esta red de capital. Si no, todavía es duro hacer fundraising, levantamiento de capital. Y por mucho están pensando, ok, se levanta millones, más de 10 millones en una serie A, y más de millones en una seed, y yo estoy luchando para levantar 250 mil dólares, que malo soy, y no, no es el tema. Entonces, lo que, vi, lo que vamos a ver en la prensa es chévere, muestra que es un momento súper emocionante. Pero no significa que porque no está un de estas que le venda, le venda el seed round por millones que no vas a poder lograrlo y esto creo que es algo hay, hay un común denominador de lo que le falla o le falta al founder latino, te platico. Cuando yo hablo con founders que de pronto tuvieron oportunidad de prepararse en Boston, Nueva York, en Palo Alto, que ya traen Silicon Valley, que ya traen a Austin, Texas, lo que sea. Se les nota el cambio cultural y el cambio de mindset. Pero cuando otros founders latinos no tienen oportunidad quizá o acceso a esas preparaciones, ¿detectas algo que les esté fallando a todos, el management, el liderazgo, la confianza, o, o, o no necesariamente? Cuéntame un poco de esto. Sí, obvio, como tener acceso a otra cultura siempre es como clave para, para ser más flexible, ser, eh, tener como un mejor éxito, creo. En Platzi básicamente lo que intentemos de enseñar es ambición con humildad. Se necesita ambición y ver las cosas grandes para crear un negocio grande y para crear un unicornio. Entonces, cómo tener ambición, cómo crear en nosotros y parar de pensar que Estados Unidos siempre es mucho mejor que Latinoamérica, en fin. Y por el otro lado, con humildad. Entonces, a veces dejar el ego un poco de lado y es que sí, para correr un negocio grande va a te tocar aprender y a veces hacer como eh, errores y admitirlas y tal. Y entonces, como es en esto que estamos trabajando mucho, uh, con, con al final un factor también de disciplina, en fin. Y, y ahí, eh, grande parte de, del trabajo que hacemos es de enseñar esas cosas y de trabajarlas. Porque como, como cualquier atleta, eh, es un trabajo a largo plazo que se necesita mucha disciplina y creo que los emprendedores y las emprendedoras por una cierta manera son atletas también. En, en este espacio he tenido VCs que me han dicho que este 2021 han recibido hasta 1500 pitch 1500, es una brutalidad. No duermen ellos, no sé. No comen, no duermen, no tienen domingos, no sé. Pero cuéntame tú que has visto Latinoamérica seguro completito. ¿Cuántas startups hay? ¿No, no, o sea, como ¿cuántas hay por todos lados? No, no, no, no, no alcanzo a dimensionar este número. ¿sabes? Mira, nosotros el año pasado de la pandemia también nunca vimos un número tan grande de startups eh, juntarse a la escuela de, de startup de Platzi, eh, aplicar al Demo Day. Eh, yo creo que esto fue un momento donde... Dos cosas. Por un lado, muchas personas también perdieron sus empleos y hay que claro. encontrar solución, ¿correcto? Entonces, eh, la crisis muchas veces es eh, un boom para el emprendimiento, sí. eh, por el bien y por el mal que, que significa. Entonces, muchas veces que no nos toca como decidir, hay que emprender. Y, y por el otro lado, creo que también muchas personas empezaron a decir, oye, pero esta vida que tenía, no la quiero, como eh, trabajar en grandes corporaciones y tal, no hace sentido. Y entonces creo que 2020 fue un año también de preguntarse o okay, lo que quiero, dónde quiero ir y tal, y esta cuestión del propósito. Y muchas empresas se empezaron a, a, a nacer desde esta desde reflexión. Y por fin hay que decirlo, como story, generate stories. Entonces, los role models que tenemos con eh, los fundadores de Rappi, Platzi, la fundadora de Runa, uh -huh. Pig, Crean como historias donde nos identificamos y digamos, ok, yo quiero ser la próxima Pamela Valdés, la próxima de Big, la próxima Courtney de Runa, la próxima Cristina de Nubank. Y entonces es como empecemos a decir, ok, ahora sí hay oportunidades de startup. Es como, no es como solo un game de startup, hay algo serio atrás y, y eso también genera el, el multiplier effect. Esta próxima... Compañía Startup Founder que la va a romper, ¿dónde? O sea, te lo digo porque todos andamos queriendo cazar el próximo unicornio, ¿no? Mm. ¿Dó, ¿Dónde has visto así esa efervescencia? Dices, en Colombia, pónganle atención, en Perú, en ¿en, ¿en dónde? Bueno, en Platzi trabajamos duro, duro para esto eh, y entonces ahora llegamos ahí. Eh, yo, yo tengo fe, um, mm. veo todo el talento que hay. Um, y si no, mira, ya hay unicornio en México, hay unicornio en Colombia, mm -hmm. hay unicornio en Brasil, hay unicornio en Chile, hay unicornios en Argentina. Me gustaría que un otro país entra en el game de unicornio. Ah, claro. creo que en Ecuador hay unicornio también. Entonces, eh, tal vez sea chévere. Que alguien por aquí en uh, Central América o en Perú, que Perú es un ecosistema que ha hecho demasiado trabajo, tanto sí. por... Eh, eh, el gobierno de verdad que se metió mucho con Startup Perú, tanto también por los emprendedores que, que crearon una comunidad muy fuerte, que se apoyan, y por eh, los vicis que empezaron a crear fondos, en fin, um, uh, yo creo que sería, they deserve the unicorn, entonces eh, espero que sea Perú que llega con, con un unicornio. Y ahí, uh, hay buenos como candidatos aquí. Eh, sure. El tema de educación, también, así que. ¿De qué hablas con el julián ¿De qué, de, qué, ¿De qué hablan? ¿Qué capéis te pregunta? ¿De, de, de, de, de cuál, ¿Cuál es esta relación? ¿Qué tan frecuente? Cuéntame un poco esta parte. Yo me junté a Platzi, entre otros, por Freddy. Porque él representa algo que muy poca startup tiene. Él es un colombiano que viene de un, un sector de, de orígenes muy humilde, y que logro, a la fuerza de la voluntad y del aprender, a crear Splatsy junto con Christian. Y entonces, mismo siendo ocupando, eh, corriendo a mil, Freddy siempre es la primera persona, y Christian también, cuando una startup necesita algo y está desesperada, y que, por ejemplo, no, no, tengo, no puedo apoyar suficiente porque no paso por lo que está pasando, que siempre entran en el chat y encuentran un momento entonces, la accesibilidad que tiene Freddy y Cristian a mí me impresiona eh, para la comunidad y para su equipo. Eh, y obvio que después, como los toca también focalizar y no pueden aceptar todas las invitaciones que los llegan ahora. Eh, pero, pero Freddy es una persona que, que es muy inteligente, que tiene una visión que creo que, mm, Pocas personas en el mundo tienen. Para mí es la segunda persona junto con el CEO de Cid, Estados Pierre -La Mansón, donde trabajaba antes, que me impresionaron por sus visiones. Y como esta visión como muy bullish, pero también voltado a, a un impacto real. Y, y esto creo que, que es chévere y entonces cada vez que habla con Freddy es interesante porque él tiene preguntas sobre todo, sabe sobre todo, puedes hablar con Freddy sobre comida, sobre eh, la, la, la historia de China, sobre eh, hiking, como senderismo, startup, eh, elemental capital, en fin, entonces como es una... En Wikipedia, Freddy igual Wikipedia y, y, y eso es una suerte eh, genial y está muy accesible y obvio que bueno somos una empresa entonces hay temas de business hay objetivos que tenemos que llegar eh, cada un freddy christian nicole también que es la vp de educación con quien trabajo mucho y que para mí es la tercera fundadora de platzi y eh, tienen su propio estilo de liderazgo y creo que es también a nosotros como startup operator de saber trabajar con este tipo de founder con, con líder y, y, y encontrar como cada uno tiene que adaptarse para para crear eh, el mejor la mejor performance para la empresa y para la comunidad y los usuarios uh, y así es el tema tecnología sigue siendo el mismo julien o, o, o hay cosas nuevas o trajeron sabes e ese tema a mí me, me, me, me revuelve mucho la cabeza porque los que a veces tenemos tecnologías pasadas pero que todavía pueden seguir aplicando o no realmente ya hay algo que tienes que cambiar sabes el tema de la tecnología de un día al otro cambia yo creo que esa es la respuesta y de verdad como Creo que se puede usar, yo yo siempre hablo con los ingenieros en Platzi y como siempre son diciendo, oye, hay que ponerse, como ellos tienen sí o sí de tener este mindset de nunca pares de aprender, porque una tecnología que existe hoy, mañana ya cambia o mañana ya no se va a usar o eh, mañana ya se usa, pero con algunos, como, eh, eh, con algunos cambios, en fin, entonces como es que ser súper atento, también una tecnología se puede como después mezclar con una otra, en fin, entonces como que tal vez una democratizar un poco eh, este acceso tecnológico a, a demás personas y creo que por este lado se van a crear cosas súper chéveres también. Qué interesante, ¿no? Todo esto que está sucediendo, qué emocionante, qué retador, qué adictivo se vuelve todo esto para los que estamos aprendiendo y Caminando junto con la tecnología, dos cositas más. Una, bueno, te, te veía, por ejemplo, en tu Instagram y que eres como muy retadora, como que te avientas de cerros. Como que... con el Cuidado, por favor. Ten mucho... este, bueno Cuéntame un poquito esa parte y esa, ya sabes, como dónde te llegó esa transformación cultural para hoy. Ver que en Latinoamérica las cosas se están moviendo súper rápido. Eh, hay una relación entre el mundo de las startups y, y este ejercicio que tú haces de... Pues, extremo, porque veo cosas como de que hay, hay una relación. Cuéntame un poco esa parte <risa> muy personal tuya. Ah, yo creo que generalmente cuando trabajas en startup o que eres fundador o fundadoras, tienes un amor por el riesgo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, te aburre mucho si no hay como algo un poco retador en tu vida. Entonces, yo soy así, siempre fue así. Eh, eh, y además, como el, es el tema de... Yo creo que hay mucha similitud entre el después de la actividad física y tener una startup um, o trabajar en una startup. Es como, es difícil eh, y si quieren como avanzar, crecer y mejorar como tus resultados, tú tienes que entrenarte mucho, pero no tú puedes entrenarte siempre de la misma manera. Entonces, por un lado, tú tienes que tener una rutina. Eh, y, por ejemplo, decirte, oye, que todos los mañana a las 6 de 30 voy a despertarme cuando la gente dorme antes del trabajo ir a entrenarme y guardar esta rutina. Por el otro lado, tienes que mirar como a, a tu rutina y tal vez en un día vas a ver que, ok, ahora ya el, el entrenamiento que hace por la mañana no me permite como me va muy ritmo corriendo, subiendo montañas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Con quién hablar para tener como informaciones y tal? Y, y eso es la vida de una startup. Entonces, tener una rutina y una disciplina, porque si en esto es imposible tener éxito, creo. Y al mismo tiempo saber adaptarse, pedir ayuda y mirar a los datos para ver si estás on track. Entonces, creo que aquí hay, hay mucho ah. de esto. Y por fin, el tema de la salud mental. Para mí hay nada mejor que el ejercicio físico para desconectarme, pensar y tal. Eh, y creo que recomendaría a todos y todas de encontrar este tipo de actividad, mismo si no es ejercicio. Yo creo que todos con ejercicio podemos llegar a, a este, este, esta tranquilidad, eh, pero muy importante saber lo que nos tranquiliza, lo que nos permite desconectar y reencontrar la energía. Porque nuestra energía también es limitada y hay que hacer que se renueve. Y entonces somos como fuente de energía renovable, pero hay que saber cómo hacer que la funciona. Y, y creo que aquí todavía eh, es un reto para muchos y muchas de nosotros y de nosotras. Muchas gracias. Buenísimo. Cierro con lo, lo siguiente. ¿Qué viene para tu área? ¿Qué viene en estos meses, el próximo año? ¿Cuáles son tus goles? ¿Qué, qué viene? Vienen viene muchas cosas buenas. Estamos ahora trabajando con eh, eh, muchas empresas de tecnología grandes, tal cual eh, Google, Microsoft, HubSpot, Stripe, para hacer más contenido para la startup y enseñar como, cosas eh, muy útiles, como por ejemplo, cómo incorporar su startup en Estados Unidos con Stripe Atlas, uh -huh. cosas muy tácticas que te permiten ga ganar mucho tiempo. Y y y en lo que es súper cool de trabajar con estas startups o empresas grandes de tecnología que es muchas veces su equipo también quiere meter, ¿sí? Como hacen mentoría a, a nuestros emprendedores y emprendedoras. Y, y, y bueno, eh, eso es una parte, vamos a continuar con el, el Demo Day uh, de Platzi Startup, entonces ya eh, stay tuned, eh, eh, estás atento porque en, en noviembre vamos a abrir las aplicaciones, estamos investigando el lado, ok, ¿qué va a pasar con el tema cripto, blockchain, NFT y startup? Hay un vínculo tal vez interesante aquí que, que puede ser y, y, y, y esto es. Y, y ahí continuando, también como lo lindo es que muchas startups después de pasar por Platzi van creciendo y empezan también a entrenar sus equipos con Platzi. Entonces, ahora estoy feliz de contar con startups como como Rappi, Rapi, eh, que están también eh, eh, con su su su su su talento eh, en Platzi. Y Y así es y muchas otras cosas que a veces <risa> son buenas de guardar alguna sorpresa. Eh, y así, así es. Eh, felicidades para ti ti, felicidades para tu equipo. prométeme que que vamos vamos a volver a platicar, quizá pues, el año que entra o más adelante. Julian, muchísimas gracias. Gracias a ti, un gusto y quedamos en contacto. Venga, queridos amigos de Interesante, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.